Volando, antoja y vuelo a, en la primera clase. Ya yeah. me siento divino, mamá, mamá, mamá. Nadie lo puede negar. Un flow como este no hay en cualquier lugar. Me muevo como serpiente, te voy a hipnotizar. Ya, yeah. hipnotizar. Disparo veneno directo a la cabeza. Soltando barras con delicadeza Rimando con destreza pa' que muevas la cabeza. No se estresa en mi vuelo oye enero yo lo celebro directo para el cielo la G y la Z saben que eso es cierto yo, sabemos que eso es cierto perdonen tengo una duda porque les llama la atención algo que no es una canción solo porque tiene pista no lo es bro tiene oración Urbana es lo que te hace falta, brada Para llegar a esta dimensión Pana, pana, pana No lo sé hermano, porque nadie avanza Entiendan, no es necesario tirar lanzas Si frente a frente ponemos la balanza Al parecer tu lado es el que más se cansa Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿Cuántos tracks tienes tú para perder? Al parecer no lo ven y analicé Porque no tienen estilo Tal vez es por copiarle al vecino En cualquier base como estrella brillo La G y la Z rompiendo el vinilo No hay más que hablar, no tiene cavidad Y es que en su letra no existe el punchline Ponga su mente un poco a trabajar Dedícale tiempo a la letra carnal Estoy volando, ando high Vuelvo a la primera clase ya, Me siento divino mamá